Yo soy Katherine Boys Y hoy los voy a llevar a una aventura en el mall Que está super lleno, sumamente lleno Porque estamos en diciembre, estamos en el mes de las compras El mes de las vacaciones El mes de la fiesta Y la gente está en la calle como loca Así que vamos a ver qué nos encontramos por ahí Lo primero que voy a hacer y que yo quiero hacer es Ir a un lugar a hacerme un masaje Porque tengo un dolor aquí Horrible, horrible, horrible Que no sé de qué es, pero me duele demasiado Entonces... Acompáñenme Vamos a entrar a un lugar a buscar eh, Lo que pasa es que yo quiero dije, El celular quiero que tenga Ese palito con el que tú lo agarras Que no es el monopote, es una jimbo no sé cómo se llama Entonces Vamos a ver si lo encontramos aquí eh, Aquí, vamos a ver si lo encontramos Aquí Stick, que no es lo que yo quiero es esto, mírenlo allí eso, donde está el celular eso no es lo que estoy buscando estoy buscando una cosa que se llama gimbal jingle o algo así si alguien me ponen a patinar en hielo yo lo haría muy bien antes yo solía patinar mucho en hielo porque antes en más de una pista de patinaje y yo iba todos los fines de semana hasta que me volví, dije experta patinando en hielo Acabamos de encontrar lo que tanto estamos buscando es esto. Aquí lo tenemos. Ahora sí vamos a poder hacer mejores videos. Los voy a comprar, lo voy a pagar bien. Genial. Qué milagro. Esas cosas por lo general no se encuentran en Panamá. De verdad. De verdad, de verdad. Amigos, hay un problema y es que si sí encontramos el cosa que aparece el monopod, le dicen Bendypot. Si sí lo encontramos y si sí hay aquí, eso está súper cool. El problema es no tienen el adaptador que va aquí para conectarlo con el celular entonces si no hay adaptador, ¿cómo voy a bloquear o sea, no tiene sentido pero vamos a ver si encontramos el adaptador en otro sitio ya tengo monopod para poder grabar, ¡qué emoción! seguimos buscando el lugar donde nos van a hacer masajes porque ya les dije que yo soy una persona que está muy adolorida, nombrándole mucho la espalda alta y necesito encontrar un lugar en donde que me haga, en donde me hagan masajes. Así que vamos a seguir buscando. Si no encontramos el lugar que sería tipo un spa o algo, vamos a buscar una silla de masaje que también funciona muy bien. Nos encontramos. Oh my gosh, aquí está. Masajes automáticos, un dólar, tres minutos. 1, 5, 10, 20. ¡Wow! Me encanta. Entonces, yo voy a elegir hacerme mi masaje. Team, Marina, el doping, güey. Tú creas que la tita le fue. Yo no fui. ¡Pepepe! ¡Pégala, pégala, que ella! ¡Pu! ¡Eh! Tengo de tengo super masaje en los la vaina es, dije, la maravilla. O sea, en serio, dije, lo recomiendo. En serio, en serio. para explicar? No tengo palabras, o sea, okay. no, sentí como que salían cosas. Me sentí liberada, liberada. Te sentías uno de tu espalda. Ahora, ¿cómo se siente tu espalda luego? ¿Necesitas Uy. otra de sesión o te sientes mejor? No, si o... tú me quieres regalar otra sesión, yo agarro otra sesión. Le vamos a regalar otra sesión, pero me tienes Uy. que cambiar los 20 dólares. Ah, no tengo cambio, 20 dólares. <risa> comprar un botón para mi celular, un post tucker oh, sí. y aquí lo venden no, a dos por ciento. ¿Cuál vas a elegir? No tienes, tienes que elegir dos. Elige el de Starbucks. <risa> el de Starbucks. Okay. Lo voy a elegir. Ah. Y dos? La señorita Catherine dice que estudió seis años para poner el cómo. But. Eso. <risa> <risa> Vamos a ver. si se pone esto entrega especial ¡Qué emocionante, qué emocionante! dos horas después hey, la chica ahora está no comprando Ay, a la pobrecita no hay lo que estaba buscando cara de tristeza chao yo quiero solamente la pieza esta bueno, gracias, okay. eso no es. Ella quiere encontrar solo esto, no el, el palo, solo so esto. Yo creo que eso no lo venden Si yo tengo, uno claro, ¿te ¿Si yo tengo uno, claro que lo venden. Si yo tengo uno, claro que lo venden. saber si duele o no? Työ, sir, ¿Qué te dijo el, el, el, el. ¿Duele o no duele? Él dice okay. que no duele, él dice que no duele porque claro, él tiene 20 huecos en su, en su, en su cuerpo O sea, pero no sé, yo sí tengo miedo la verdad okay. No sé que me lo voy a hacer, pero tengo miedo Ella quiere hacer su un piercing en la oreja? ¿Muestra de qué zona? Arena, que entra por aquí y salga por acá ¿Qué precio te dijo que tenía? 25 dólares por hueco, o sea serían eh, 50 dólares por ser dos huecos o tal vez me lo hago en México que seguramente me sale más barato Mucho, mucho más tarde media, espero que estoy aquí interrumpiendo a la gente, Caterin ¿Qué? Ah, interrumpiendo a quién? En el paso Pues que pasen por otro lado Esto es muy amplio, muy grande dos pasillos, everywhere Bueno Katherine dice que este espacio es muy que amplio Buscando que la gente le entre a palo aquí <ríe> En el arco. Una deuda con la sociedad más tarde Estamos en el área de las medias Pero eso no son las medias que yo quiero Yo quiero medias largas Son cortas Hay algo que tengo que explicarles Andretti mañana va a ser modelo De una marca que se llama Johnny Cotton Aquí en Panamá Pero le dijeron que tenía que llevar Unas zapatillas blancas Él tiene unas Converse blancas El problema con sus Converse blancas Es que están asquerosísimas Y no tiene tiempo de lavarlas Para utilizarlas mañana Eso como las las las de las de o Se va con flow. Yeah. <susurra> Ahí va el, el dueño de la casa, tú eres la heredera. Al día siguiente. <risa> Amigos, no encontré las medias de colores. No encontré el aparato ese que va arriba del selfie stick. Por lo menos encontré mi penny post para hacer mejores vlogs más adelante. Ahora me queda un último reto que es encontrar dónde fue que dejé mi carro. Creo que este reto lo voy a pasar. Yo sola solamente pedir pediré ustedes que por favor, si no se han suscrito a este canal se suscriban, enciendan la campanita porque es la única manera en que YouTube les avisa si subir un nuevo video y nada feliz Navidad.